Saludos, ya estamos aquí en Peterson Games y bueno, simplemente les muestro aquí un pequeño gran error, un bug que tiene dominations en cuanto a la carreta de provisiones que se queda atascada, estancada, sin moverse y obviamente pues ya no ayuda a las tropas a curarse, simplemente no se puede mover y pues esto hace que puedas incluso perder la batalla, como me ha pasado en algunas ocasiones, en este caso si hubiera si se hubiera movido, muy probablemente hubiera podido sacar hasta las últimas dos estrellas, si hubiera curado a mis otras tropas que ya están muriendo ahorita, y pues eso es todo, espero que les haya gustado, se suscriban y nos vemos en el siguiente video.